Thank you. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, tardes, noches. Eh, les pido disculpas por la demora, pero les aseguro que va a la pena. Tuvimos un problemilla técnico, pero les aseguro una sesión buenísima el día de hoy. Eh, le, la, la, el invitado que tenemos el día de hoy eh, tenía muchas ideas de cómo presentarlo. Eh, en general, muchas veces eh, nombran que él es... Eh, el CEO de Robotic Labs Chile. Pero de las veces que hemos conversado cuando estábamos armando la idea para el Meetup del día de hoy, hubo eh, una palabra que él me dijo que me quedó muy, muy en la mente. Y es finalmente que él eh, es un inventor. Él es un inventor, un conocedor de, de muchas disciplinas. Eh, parte de eso eh, es... La robótica, eh, pero en general la robótica engloba bastantes cosas. Entonces, eh, les voy a mostrar un poco, eh, después lo vamos a analizar con él, eh, mientras lo tenemos en línea, y para que lo vayan conociendo un poco. Eh, su nombre es Rodrigo Quevedo, eh, yo creo que ustedes ya lo conocen, los que no lo conocen, eh, vamos a pasar a, a compartir un poco de su sitio. Espero que se enteren bien, bien primero de quién, quién vamos a tener en esta sesión. Que de verdad me tiene súper emocionado. Eh, un segundillo, les voy a compartir. Acá. Perfecto, él es Rodrigo Quevedo. Este es su sitio web, lo pueden ver acá, rodrigoquevedo.com. Donde tiene todo su portafolio, se pueden comunicar con él... Eh, Básicamente aparecen todos eh, los inventos, productos y servicios en los cuales ha ido trabajando, de los cuales eh, se puede publicar en realidad. Eh, hay algunos que obviamente por, por porque él lo solicita, eh, hay un NDA, NDA de por medio, no, no lo puede eh, divulgar. Entonces, me dan un segundito... Perfecto, ahí viene, ahí viene, viene. Dale, me dicen que está ok. Un segundillo. Vamos a seguir viendo esto. Y estamos esperando que ya esté, ya esté listo. Me haces como, como el arroba, me haces un dedito para arriba cuando estés ok. Ya lo tengo casi, casi. Ya, listo, me dice que sí. Entonces, bueno, no hay más espera. Eh, acá tenemos a nuestro amigo Rodrigo. ¿Cómo está Rodrigo? Hola Cristian, muchas gracias por la larga espera. No, aquí, sí. aquí estoy feliz de estar junto a usted, la 8.8 que está en el corazón, así que feliz de estar acá en nuestro meetup y poder compartir, no sé, y ser útil en lo que sea. No, buenísimo, mira, la, en realidad este espacio siempre es para, para conversar eh, un buen momento, las diferentes temáticas, eh, y claro, siempre en general, antes, antes de una sesión de un, con un invitado, conversamos antes, eh, les comento a todos los que están mirando, con, con Rodrigo conversamos bastante y era como que casi que eh, no podíamos parar, hay mucho tema para conversar, así que eh, bueno, sin, sin más que eso, vamos a empezar eh, De hecho, les quiero mostrar eh, una de las cosas para ir avanzando La temática básicamente del día de hoy Vamos a poner el, el, el caption eh, Es robótica de Nub a bro. ya Entonces queremos ver eh, cómo, cómo iniciamos en este mundo de la robótica eh, Cómo podemos llegar a un punto intermedio cómo podemos ser realmente un, un pro de la robótica eh, y, y darse cuenta en realidad. O hay mucha gente, seguramente de, lo, de los que ya nos están mirando ahora, eh, que, quiere, que quiere partir en esto. ¿ya? Y, y ve, por ejemplo, documentales, eh, o te ha visto a ti en televisión. Eh, hay un video también que les quiero compartir. De hecho, yo creo que sería, mira, sería un súper buen kickoff off eh, este video, yo encontré, lo que creo buenísimo, mira. Me lo compartieron por WhatsApp hace unos días, eh, el que no vio las Olimpiadas eh, y no, visto en, no vio esto en vivo. Eh, no sé, a, a mí se me erizaron los pelos. Yo quedé así como, Est estamos en el futuro, estamos en el futuro. Dice, mira, les voy a compartir. No, un segundo. Y de hecho agradezco a mi cuñado Felipe que me que me compartió este video, mira. Esto en el ambiente de, la, de las pasadas olimpiadas. ¿ya? Y se presentó a este robot. Que es el robot basquetbolista. Uh -huh. Voy a bajar un poco el audio, no sé si se escucha. No sé qué... ¿Qué nos puede ir comentando esto? Ya, es que ese es el robot Q4, uh -huh. ya, lo hizo Toyota, eh, en 2019, como idea <coughs> de un grupo de ingenieros, y como se unieron, dijeron, ya, buena onda, hagamos un robot, bacán, y se empezaron a desarrollar este robot, ya, en 2018, 2019, y, y tiene varias gracias, este, este, este, que es una plataforma móvil, te lo operado, o si sea, hay alguien que lo maneja, tiene sensores en los dedos de presión, tiene cámaras que ve, la, calcula distancia, eh, tiene un algoritmo que determina la batería, el consumo de batería para el torque ay, necesario de, y calcula la distancia de lanzamiento. Pero lo que no se ha dicho es que es poseedor de un récord de Guinness. Ay, eh, yeah. De hecho, es el primer robot. Eh, la basquetbolista y anotó, la idea de anotar creo que era como 100 al principio, 100 lanzamientos pero cuando partió lanzando eh, a la primera le fue mal ¿cachai? Yeah, yeah. se frustraron ya, dijeron ya de nuevo, o sea, hicieron la cosa bien y, y lo, lo dijeron ya, que haga 100 empezaron a lanzar y terminaron con 2020 lanzamientos sin, oh. sin errar sin equivocarse, y lo se transformó en un récord de Guinness, eh, tremendo, se supone que la, como la Olimpiada del 2020, era como el, el simbolizando, dije, no, ah. porque ¿qué es lo que pasa? Que empezó a lanzar y no fallaba, y lo, y lo ingeniero trae así como, ya, ya, claro, oye, 100, 101, 102, ya, 103, 200, ¿ya que hacemos? 300, ya, ya motivado, y, que lleguemos a los 2020. Y, y le hicieron en serio y tanto eh, esta hazaña de la robótica, eh, pero básicamente eso, eh, es un robot que pesa 92 kilos, es un robusto, es como la cuarta versión, ¿no?, de, de, este, de, este, de este sistema. Y bueno, ahora debutó, se hizo muy popular en la Olimpiada, eh, tiene, tiene altos factores por detrás, digamos, el robot japonés, está este en este taller, en el laboratorio de robótica, que básicamente Toyota busca cómo entender la relación entre el hombre y la máquina, y el desempeño, y la mayor prestación, y se basa en cierto algoritmo que también eh, que tiene que ver con, con cómo eh, se mueve o se relaciona el robot en el medio ambiente. Ah, yeah, perfecto. Ya, entonces como por eso, como los vehículos inteligentes, autónomos, no sé, eh, hacen eso mismo, eh, es como que se han inspirado en, en ese tema. Oye, pero perfecto. En realidad, mira, justo en realidad lo que conversábamos el otro día también y es, es parte de los temas que vamos a tocar el día de hoy. Eh, acá pueden decir, pero no, ¿cuál es la novedad de un robot que va y encesta? Pero los cálculos son increíbles, lo que hay que considerar, la gravedad, eh, el, el tema del torque que tienen que tener, eh, el movimiento, el uso de la batería que me decías tú también. O sea, eso mm. también lleva, es, es autónomo. O sea, autónomo se podría decir, igual es radiocontrolado, me imagino. Pero tiene sus baterías por, por, por el tamaño, me imagino que van en los pies. Eh, pero no es cualquier cosa. O sea, diseñar ese tipo de cosas son, son muchas más... Eh, como disciplina las que hay que juntar. Entonces, o sea, es que, es que, bueno, claro, perdón, dale, dale. No, no, era eso, eso, en base a lo que me habías comentado el otro día. Es que, mira, aquí hay un tema bien interesante que es un campo de estudio en el ámbito de, de que lo es la robótica, o sea, aquí hay reconocimiento de imagen, aprendizaje automático, aprendizaje automático generación automática de patrones, eh, en navegación autónoma, o sea, hay, hay varios temas que, que tienen que ver, eh, eh, que son, cada una es una disciplina así de, de estudio, ¿no? Eh, y son profesionales especialistas en, en estos temas que van, digamos, desarrollando los algoritmos y eso es la robótica, que es la integración de este conocimiento, que permite tener eh, resultados como estos tipos de... de de robots, ¿ya? Eh, que básicamente se trata, son sistemas ciberfísicos, ¿ya? En donde hay una integración del hardware y software, eh, donde está comprometido el aprendizaje automático, como les decía, y, y, y de esa forma siempre en, en, en búsqueda, digamos, de una mejor eh, productividad y considera Aspectos espaciales, temporales, eh, múltiples comportamientos, escenarios dinámicos, interacción con esos escenarios. O sea, es eh, un eh, tema. ¿verdad? Es bastante. De hecho, mira, eh, una pregunta que, que no te he dicho, siempre he tenido como, como la duda, eh, que también apareció en las Olimpiadas, eh, un, un dron, ¿un dron se considera un robot? Ah, pero primero que hablemos que es un robot perfecto ya dejé ¿Ya? planteado el tema ya no, no claro lo que pasa es que un robot es una máquina un sistema ¿ya? un agente ya que toma que que tiene sensores que captan la información del medio ambiente donde se puede ser informático físico no ¿Ya? Uh -huh. y en función de eso toma decisiones ¿ya? Uh -huh. a través de un algoritmo ya a través de un cerebro que permite generar estos esta, estas decisiones, ¿ya? Entonces, básicamente, pensémoslo como un agente, una máquina, un sistema, que capta el medio ambiente y toma decisiones. O sea, si lo llevamos a, a, a fácil, eh, los sensores son el olfato, como las personas, el tacto. Ya, el, los sentidos, ya. Los sentidos, ¿cachai? Yo toco y me duele, pues, si tomo la, la chimenea, no sé qué, o un fósforo, me quedo, ¿ya? No sé, porque estoy programado que si tengo un contacto saco la mano, digamos, y eso es lo mismo que es un robot, es una máquina. Ah, okay. Entonces, si, si el dron vuela, ¿ya? Técnicamente, eh, eh, es como una plancha, ¿no? plancha. Ah, yeah. Y la plancha, cuando toca, está planchando el dron, tiene una cámara y sensa o determina la altitud y eso toma un comportamiento, o, ¿me entiendes? Y si regresa so ya, es un robot. Ah, perfecto. perfecto. ¿Cachai? ahí está la diferencia ¿ya? Eh, ahora, y aquí viene un tema a mi gusto, para mi gusto porque yo lo que voy a expresar es lo que yo pienso ¿ya? o sea, no necesariamente puedo estar de acuerdo con otras formas yo, yo en realidad soy más bien encerrado en ese tema en función de lo que yo he aprendido, más que nada ¿ya? pero, pero hacer robot no es lo mismo que hacer robótica ¿Ya? no es lo mismo, tú puedes hacer un robot pero no hacer robótica entonces sí, ¿cómo? No de la mano. Pero no de la mano, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho, o antes, no sé, bueno, sigue pasando, que me dicen, ya, mire, oh, Rodrigo, mira, mira mi robot. ¿Ya? Y veo una plataforma con rueda amarilla con, con caucho negro, la típica que venden a Don lucas, ¿no? ¿Ya? Y con una batería, no sé, un, y, y, y un motorcito. El que está armable. Y un arduino, un sensor, ya digo, ya, bonito y, o sigue en línea o, o se mueve sí. cuando antes de chocar en la muralla. digo, ya, bonito el robot, bacán, pero eso no estáis haciendo robótica y a veces se me ofenden. ¿Qué <risa> ¿eh? Me dicen, pero ¿cómo que no? No, porque si tú estás haciendo robótica, se va a considerar diseño, mecánica, electrónica, uh -huh. programación. Ya. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque si a esa, esa plataforma tú le colocas una carcasa, va, cambia el peso, ¿no? Claro. Ya, y como cambia el peso, a lo mejor ya no te sirve ese, ese motor. Porque necesita mm. más motor. Y por lo tanto, a lo mejor necesita otro tipo de rueda. Y como tiene otro motor que otro tipo de rueda, a lo mejor la plataforma ya te quedó chica. Entonces necesita más grande. Y ahí se, el robot se te empieza a ir a la B. ¿Claro? <risa> o sea, como, a ver, ya. Entonces, es que este motor necesita otra batería. Sí. Es que la batería es del triple de la que yo estoy ocupando. Sí. <risa> Hay que hacer crecer la carcasa. <risa> ya, entonces ya no sirve la carcasa. Ya, <risa> Entonces, no, no. El la robótica es un trabajo interdisciplinario. Ya. ¿Vale? O sea, entra nosotros hoy día estamos trabajando con antropólogos, con artistas, con diseñadores, con mecánicos, electrónicos, ingenieros biomédicos, eh, con programadores, informáticos, en fin. ¿Ya? Y tampoco cualquiera, sino que especialista. De hecho, a, a competir a los torneos internacionales a veces llevamos jóvenes a girar una tuerca. Entonces, mm. es loco no, porque es el mejor girando la tuerca. Está haciendo eso claro. Qué perfecto. ¿Ya? Es como la Fórmula 1. Entonces, esa, esa es la diferencia. Y eso es lo que a mí me apasiona. ¿Ya? La integración de todo ese conocimiento en un, un solo concepto que hace robótica. Claro, finalmente, que, que va a solucionar algo, finalmente. Esa... Y claro, pero de manera interdisciplinaria. Claro, a eso me refiero, que, que to todas esas disciplinas se, se, se conjugan en este, en este, en este robot, eh, futuramente androide, pero va a solucionar un problema. Ya estamos viendo, por ejemplo, de hecho lo vi en, en tu sitio también, que estaban eh, para ayudar con el tema de COVID, eh, con respiradores. Eh, hay muchos también que... También lo ven en tu sitio, en, en otro lado también se vio que los hospitales, finalmente para reducir el tema del contagio, uh -huh. eh, están utilizando robots. ¿Por qué? Porque ellos obviamente no se, no se pueden contagiar de, de virus humanos. Eh, a ellos los puedes finalmente eh, dejar totalmente inoculados, se podría decir, eh, sin, sin ser afectados por este tipo, este tipo de virus. Bueno, eh, sí, o sea... Eh, el, el, los robots vienen a ayudar a las personas y aquí viene eh, un tremendo tema porque eh, en el caso particular del COVID eh, muchos robots en distintas partes del mundo empezaron a trabajar ayudando a los médicos a generar esta distancia social o a hacer teleoperación en donde eh, un robot estaba, tenía la capacidad de visitar los pacientes con COVID mientras que el médico estaba o o el enfermero en la otra sala, mm -hmm. o desde su casa, como fue lo que hicimos nosotros en el hospital el año pasado, ¿ya? Con, un, con el eh, porque ¿Qué es lo que pasa? Que, que una persona o, o un robot en sí mismo eh, no, no, no es tanto. ¿ya? Son porque un robot básicamente eh, tiene un fin específico. Es difícil la robótica para fines generales. O sea, el robot Q4 lanza balones de básquetbol. ¿Puede lanzar pera? Lanza balones de básquetbol. ¿Puede ser de ¿sí? básquetbol? No, no, no. no, no, no. Lanza de básquetbol. ¿Cachai? Y seguramente de la marca tal. ¿Cachai? Claro, porque tiene que tener un peso, un peso específico. Un peso, ¿Cachai? Es un fin específico. Entonces, un robot más una persona que suple esa desventaja de o debilidad del robot, se transforma en un super robot. Mm. ¿Ya? Entonces, cuando un robot, que es un robot de servicio, esté operado por un médico, ese robot se transforma en un super robot que atiende pacientes. Claro. Y un médico, que ya es bacán, ¿ya? Cuando tiene un robot al lado, se transforma en un super médico, mm. porque amplía sus capacidades humanas claro ¿Ya? Y eso es lo que hace la tecnología y hace la robótica, ampliar las capacidades humanas. Buenísimo, entonces mira, en base a eso es como que técnicamente para partir en robótica es como que deberías primero iniciarte conociendo lo que es un robot y luego tener claro también que la robótica eh, conjuga disciplinas. O sea, como para tú que, ser parte de un equipo, o sea, me imagino que eh, es para, para crear un, un, un robot, por ejemplo, para salud, para otro tipo de cosas eh, es tienes que tener un, un gran equipo de fútbol de básquetbol donde cada uno cumple su rol eh, mm. comentábamos el otro día también tú me decías eh, recién también comentabas que eh, trabajan con, con muchos especialistas de diferentes disciplinas entonces tener súper claro eso también que, que al inicio uno tiene que tener súper claro cuál cuál va a ser el objetivo de aprender esto porque ya bueno ya estamos hablando de medicina eh, acá, bueno, estamos viendo también tu, eh, tu presentación de, de la row One. Mira, voy a mostrar la, el, el sitio web de la, de la row One. Eh, en este caso ya es un deporte. Entonces, sí. eh, en un principio yo me acuerdo haberlo visto por primera vez eh, en una 8.8... Y quedé así como pelando cable, así como... Ya hay películas, obviamente, que, que hacen pelear a los robots, robots gigantes, buenísimos, y dije, bueno, esto, esto ya es mal futuro, eh, pero ya estaba, y este, este, la Robo one lleva muchísimo tiempo, y, y tú fuiste quien la trajo a Chile finalmente. Entonces acá vamos a otra parte de la robótica, donde en, en realidad siempre es un desafío para, para quienes... porque Muchos ven acá, y yo lo que no entendía también, eh, siempre decían, bueno, quien compite es el robot, pero hay un equipo detrás, y quien lo maneja le llaman el piloto, y efectivamente, igual como se plantea en, en todas las otras películas, eh, y, y en otros deportes, o sea, finalmente tú estás controlando algo, eh, tal como lo hacen en la Fórmula 1, y acá está el piloto del el robot. Sí, tal cual. Eh, bueno. La, la historia de la rueda igual es, es, es como súper bonita, al menos para nosotros, no sé qué, porque todo pasó porque competimos, en, hicimos una silla de rueda que se controla con las señales cerebrales, el over. ¿Ya? Mm. ¿No? Fui a Estados Unidos muchos años llevando niños, digamos, empezamos a llevar... Ya a, la, a esta altura más de 800 jóvenes gratis a competir en los torneos del FRC de Estados Unidos, junto con Carazón de Chilenos y otros equipos más, apoyando, con todo un, un equipo colaborativo, ¿ya? Pero uh -huh. logramos ese, ese récord, es decir, de mucha gente que fue generando una masa crítica. Y el año 2012 se logró ganar un torneo que, que, que era que un premio bien importante eh, de, de la competencia en, en los, los Ángeles que se llama El Cherno. ¿Ya? ya, era como el más, más vacante. ¿verdad? Y resulta harto año desde el 2008, no sé qué, hasta el 2012. Ir allá con todo lo que significa llevar 30, 70 jóvenes a Estados Unidos gratis a mil, un millón y medio cada uno, más el robot que eran 10 millones en avión, ir y vuelta y estar una semana allá. O sea, llegamos y no pasó nada, no, no hubo impacto en Chile eso nos desmotivó, después dijimos hagamos algo que ayude a todo el mundo, hicimos el overmind esta silla de ruedas, generó un boom ganamos Innovatón, después History Channel y nos dieron 10 mil dólares bueno. y ya, ¿qué hacemos con esos 10 mil dólares? queremos aprender, cómo... y nos fuimos a la robot One de uno sin cachar nada o sea. y, y tuvimos el robot lo programamos acá en seco, primero todo en japonés nos inscribimos, nos, nos pescaban, no nos pescaban al final nos pescaron los japoneses mandamos la plata fuimos allá, nos tuvimos el robot, sin poder probar porque nunca nos llegó la batería, entonces la pudimos probar. Ah, llegaron directo allá. Un día antes probamos el robot, <risa> lo encendimos y, y al día siguiente, media hora antes del torneo, estuvimos ahí, probamos, fue así, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? Que llegó la tele, tuvimos una onda con TV Tokio, nos hizo un rally de, de una semana, Fuimos a competir, ganamos dos combates. ¿Vale? Bacán, así no lo podíamos creer. echamos eh, Sacamos del medio a un favorito de Japón. Bacán, buena onda. Y sin querer nos convertimos en los primeros no asiáticos en competir en la Rua. ya Sin querer. Ya, llegamos a Chile y realmente van otros equipos latinos a competir. Y les fue tan mal que me llamaron y me dijeron ¿Ustedes los mandaron? No, no, no, no nos fuimos nosotros. Ah, ya, es que puede venir cuando, pasado mañana. Toma. Y fui y llegué a la reunión. Me dijo, ¿y vino? Sí, aquí estoy. Ya, ¿y cómo? Vine nomás, ya, no te guste cómo, pero aquí estoy. ¿Me invitaron o no me invitaron? Y aquí estoy. Y, aquí estoy. y me dijo, ay, ya, qué motivado. Mire, ¿sabe qué? Queremos delegar a usted que ahora filtre a todo el equipo. No, o sea, latino, no asiático, que entran acá. Y oh, entonces, le yeah. vamos a dar la representación de RoboOne para que usted pueda hacer eso y eso se transforma en que puedo hacer una competencia ya para poder determinar quién es el campeón a un nivel suficiente que le da la categoría o el, el acceso a competir en ah, Japón. Ah, buenísimo. ¿Caché la buenísimo. mentalidad Oye, pero, japonesa? Tremendo apoyo, otra, igual tremendo apoyo. Sí, pues, y, entonces, y como usted tiene a cargo eso, me dijeron, ya. Ahora es miembro del Consejo Mundial de Robótica Vídea. Ya. Ahí Ahí De ahí como, como agarre tanto vuelo. <risa> aquí, bueno, ya. Y así, bueno, fui dos o tres veces más, no sé qué. Ves que había una cosa, fui, fui, fui, invertí igual en, en eso, me la jugué, cachai, pero. Básicamente quería traer este conocimiento porque nosotros calculamos las brechas tecnológicas, somos Mateo en eso, y, y hacer esto era acortar era como 14 años la brecha. Mm. Entonces era como, sin 14 años más recién nos íbamos a estar dando cuenta que había que hacer esto. Entonces, al traerlo, chao, altero. Y hoy día calculamos que estamos a dos años de Japón en este tema. O ah, sea, bien igual, bien. Sí, todavía nos falta, ¿cachai? Pero estamos a dos años... Pero, no, a cortar, estar, ahí, estar ahí, así como pillándolo, porque ellos siguen avanzando entonces eh, tenemos que esforzarnos el doble para poder estar, y entonces ahora estamos trabajando fuerte en visión artificial en navegación autónoma eh, estamos haciendo en esa onda eh, y estamos haciendo drones haciendo rovers y, y esta robótica lipea que básicamente es lópez y el equipo que es Mr. Condor tiene que ver con eh, aprender a hacer exoesqueleto, mm -hmm. pero no hacerlo así que salga ay, se mueve bonita. No, no hacer un exoesqueleto bacán de primer nivel que realmente funcione siempre y de bajo costo. ¿caché? No se si de lo que cuesta un exoesqueleto en el mundo, sino a lo mejor de cinco palos, cuatro millones para que cualquier persona que tenga acceso a través de cinco completas y, y, y, y dos faltas. Pues. hacerla pero pero, pero pero pero no no no mil dólares ¿cachai? pero sí, pero y cada pasar sí. y masificar este conocimiento para que muchos otros que tengan idea puedan hacerlo y esa es como en las jugadas y eso sí, es uno superísimo y no, así y llegamos fue, a la ¿cachai? sí y no y de hecho hicimos la y primera en lo, y ahora estamos en el tercer año no y fue buenísima los que se la perdieron la pueden ver en Twitch después les voy a compartir en el en el chat eh, para que para que lo sigan eh, te lo voy a dejar acá, mira eh, es el remoto en todo caso eh, original es presencial por COVID, hicimos modo remoto y ya hemos hecho cinco torneos, en dos el primer año o sea, cinco, cinco torneos sí, dos sí, de torneos. hecho vi unos, unos videos que están ahí aparecía actor zombie también a <ríe> ver los videos no, grande, hecho, mira? Eh. sí Mira, ahora que estés viendo esto, de hecho acá aparece este uno de los personajes, este, este robot aparece muchísimo, es, es muy, muy seco. Me acordé de Mr. Condor también que lo nombraste. Mm. Y eso, eso relacionando cuando hablábamos del tema de la carcasa, ¿cachai? O como, o como lo que va encima. En este caso, los equipos, claro, preparan su robot. Hay, hay algunos que se van a dedicar obviamente a todo lo que es la programación de este robot. Eh, y, y siempre va a pasar, tú dices, bueno, yo quiero hacer un robot, ya lo tengo listo, se mueve perfecto y todo, pero ahora hay que vestirlo, hay que ponerle algo. Entonces tú dices, ya, ok, me voy a cargar con un, con un amigo, una amiga que, que me haga esta vestimenta. Eh, me gustó el diseño, se lo pongo al robot y el robot ya no sirve más porque tiene un nuevo peso, porque por ejemplo quizás impide que se muevan los brazos, impida que se, no sé, que se pueda parar porque... De hecho, en las mismas competencias eh, hay que tratar de votar al oponente. Entonces, ¿qué pasa si, si, tu, si tu algoritmo que tú diseñaste, para que el robot se pare, eh, no sé, pues se enreda en una tela o, o en un pedazo plástico de la, de la vestimenta? O sea, eh, realmente esto, todo tiene que estar súper comunicado. Sí. O sea, si se si hacen un diseño por acá, otro por acá, y después lo juntan, es como típico, el, el trabajo que te voy a hacer en el colegio, en la universidad, ya tú hasta tal parte, tal parte, lo juntamos y no, no funciona nada, ¿cachai? ¿Sí que... Bueno, eh, eh, eh, por eso te digo que sí, el, el trabajo es completo, pero, mira, yo, ¿qué les recomiendo si quieren aprender robótica? Primero tiene que ver con la edad y el nivel que quieran, digamos, porque la robótica es bien amplia, ya está la robótica del servicio y la robótica industrial. La robótica claro. del servicio está dentro de la robótica educativa, los robots eh, eh, que son inspectores, los, los, los robots... Eh, de hecho, claro, eh, lo vimos. Eh, o sea, tú ahí puedes ver, sí, dónde eh, en, en, salen productos? Eh, claro, sí. hay, hay, hay, hay, hay, hay distintos tipos de, de, de robots eh, que principalmente son de, como de servicio, ¿ya? Eh, y esos son el tipo de robots de servicio. También está dentro de la robótica de servicio, está la robótica educativa, que básicamente ocupa el robot como algo sexy para poder entregar conocimiento. El conocimiento, claro. El conocimiento avanzado y más que nada, inspirar a los jóvenes a, a, a tener, digamos, a enamorarse por la ciencia y la tecnología, y que se habla del STEM. De, de, nosotros mm. hablamos del STEM que es ciencia, tecnología, ingeniería, naturaleza, arte y matemática. Que se basa en el conductivismo. ¿okay? Y base, bajo eso, eh, no, va, va, va, básicamente en función de eso, eh, se van desarrollando materia, pero se toman los robots por, porque es algo sexy. Claro. ¿ya? De, para hecho, de hecho, en esa gama irían los robots Lego, ¿no? Sí, irían los robots Lego, que bueno, nosotros partimos con Lego en el 2008, estuvimos hasta el 2012, pero ya los tenemos de. De museo, pero, pero pero sí sigue siendo eso. Y, y en realidad hoy día estamos haciendo otro tipo de cosas, tratando de hacer nuestros propios robots o tener programaciones más complejas en función de eso. Y, y antes partíamos con niños nosotros y entrenamos a 40.000 mil jóvenes. Cuando llegamos a, después, de los 10 años que llevamos haciendo, llegamos 13 años en esto. Entonces, cumplimos 10 años y dijimos ya hay una masa crítica, estos jóvenes crecieron, muchos se están dedicando a la robótica educativa, no queremos competir con ellos, no queremos, te, ¿ya? Y nosotros pasamos a un nivel más eh, universitario y profesional, ¿ya? Sí. Ya, Entonces, dejamos, dejamos al, al, a, a ese, ese, más que ese, ese tema. No obstante, en Rotatec nos seguimos como, como comercializando los productos de robótica educativa, para que otras personas puedan desarrollar talleres y actividades en función de eso. ¿Ya? Sí, mira, le... una, una consulta, disculpa, eh, por ejemplo, de, de la gente que, que está mirando acá. Eh, si quiere, por ejemplo, no tienen conocimientos de robótica o, o les gusta, por ejemplo, la RoboOne. Y dicen, ¿sabes qué me gustaría? Eh, ¿Cómo me podría acercar a eso? ¿Cómo, cómo parto? ¿Cómo... O sea, lo primero es que se sumen a Discord, ¿ya? Uh -huh. eh, que está en la página de Road One en redes sociales, en, en, en, en, en la primera página. O sea, al final, donde están las redes sociales, está el icono el Discord, se suman sí. y entran a Discord. Ya. ¿Ya? Y ahí está, eh, todos bienvenidos, y de esa forma, a las personas que estén ahí, les vamos a empezar a transferir conocimiento. Perfecto. ¿Ya? Primero eso, ¿ya? Después, le vamos a enseñar. ¿Cómo pueden obtener su robot que no es barato? Yeah. ¿Ya? O sea, si tenéis dos millones, para, ya bacán. Ahora, no todos ten, tienen dos millones, ya, y como algunos sí, sí ya, tú, pero entonces nosotros les enseñamos cómo, de repente, algún taller de innovación en la empresa, un equipo de innovación que se arme en su organización, que se arme en su liceo, su colegio, su universidad, y esos son particulares. Lo que nosotros hacemos, ¿ya? Nosotros hacemos y lo que enseñamos a los equipos es cómo armar su equipo a través de sponsor y, y, ah. y la venta de los espacios en la polera y en el robot. Buenísimo. Como, como todo deporte, en realidad. está. Tal cual como sí. un deporte donde, por ejemplo, cada logo en cada lugar eh, tiene un valor y nosotros hacemos que el robot gane porque eso permite que más los sponsors nos apoyen, y así podemos viajar, y así hemos logrado llevar más de 800 jóvenes wow. a parte del mundo. O sea, te digo que funciona. ¿Cachai? 800. Sí, sí, sí 800 jóvenes, ¿cachai? O sea, multiplicado por un millón y medio, es sí. una cantidad de millones de dólares que hemos levantado eh, a través de esto, de, de este mecanismo. Entonces, o sea, que el que quiera ingresar en esto, o sea, ya sabe, directo al Discord, dir, directo al Discord todo, entrando ahora, al Discord ahora de RoboWan. ¿No ¿no la pantalla RoboWan? Bueno, yo les digo dónde está, se meten ahí, ¿cachai? Y, y pueden hacerlo, porque es súper simple, y, y, y nosotros si estamos muy motivados, siempre prestamos los robots igual, o sea, nunca dejamos a nadie fuera están todos bienvenidos no sobra ninguno, no tenemos color, no tenemos nada, o sea, todo bienvenido. Ahí está el Discord. Acá, acá está el Discord. Es, es. Claro, tienen que estar acá. Sí. De hecho, ahí se, ahí se van directo, se van a ir al Discord. Lo vamos a pegar también en el chat, que esto después queda sí. eh, uh -huh. para que puedan ir ingresando al server. Acá uh -huh. tienen otro link. Vamos a poner Discord. Eh... Oh, wow. bueno. Y nosotros yeah. súper emocionados con el Discord, porque, bueno, bueno la 8.8 también tiene, bacán. Sí, también tenemos un Discord, estamos sí. Sintonía, estamos en Sí, de hecho, mira, ahí, ahí ya me estoy uniendo, ya me dieron la bienvenida a RoboBan. Bien, te digo bien. Ya va oh, buenísimo. ¿Viste? Sí. ¿Sí? <risa> ¿Sí? Oli, Oli ya te respondió. Bueno. Pero yo no soy el que modelo, hay ¿eh? Rodrigo y el bicho ¿verdad? que están ahí sí. hay personas que están de hecho claro los veo como admin sí. no, pero buenísimo y ha pegado muchísimo el, el tema del Discord, ahora se está masificando mucho más pas, partió por temas de videojuegos pero ahora se ocupa hasta en, en universidad y para unir grupos de trabajo, así que es que eh, puedes entre... transferir contenido po, y hacer videos, o sea sí. la tiene sí. todas, entonces está muy sí. bueno y útil Así que si no están en Discord aún, eh, entren al Discord de Rowan, entren al Discord de la 8.8, que está saliendo ahí la invitación en pantalla, eh, para que entren finalmente a este tipo de plataforma Hay un montón de comunidades que están compartiendo eh, material a través de este medio que, que evolucionaron desde los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram y se fueron a este medio. Oye, mira, otra, otra cosa que quería ver, bueno, ya, ya vimos finalmente cómo, cómo podemos partir, eh, ¿Cierto? O sea, paso número uno, Discord de la one Sí. ¿Ya? Eh, con eso ya eh, eh, pueden empezar a, a recibir eh, feedback, material, después que lo empiecen a aconsejar. Eh, y quiero ver a otra cosa más. Yo te presenté como un inventor. Me quedó muy, muy, muy eh, en, en, en mente ese día en que conversamos también de, la, de las veces que estuvimos ahí graneando esta sesión, que finalmente, claro, o sea, más, más que robótica, más que todo, tú eres un inventor. Y a mí hay un, uno de esos, eh, es el que me, me llamó muchísimo la atención. Y está acá del el Overmind. Sí. ¿El Overmind? Bueno, si, no, si nos puedes contar tú en realidad, yo conozco el proyecto. Bueno, el Overmind es un sistema que permite a las personas que no se pueden mover, controlar una silla de ruedas a través de sus señales cerebrales, su movimiento axial, el movimiento de la cabeza, y sus su, señales mioeléctricas, el ruido muscular. Y ahora estamos colocándoles voz y paquete ocular. ¿Ya? Entonces, ¿qué, qué, ah, qué, ¿de qué se trata? Mira, el 1% de la población mundial no se puede mover. ¿Ya? El 1%. ¿Ya? O sea, cuando, para que te hagáis una idea como es este tema del 1%, cuando fui a Corfo a presentar este proyecto, me dijeron que el 1% era tan poca gente que no me, no me apoyaron, ¿vale? Mm. ¿Vale? Entonces, así de relegado hasta ese 1% porque todos los proyectos se basan... Ya, nosotros vamos a ayudar al 80% de la población. El 80% de la población que es feliz, eh, consume sandía. Entonces nuestra solución es son sandía cuadra. ¿Caché? Entonces, ah, ya, hay que tener 100 millones para sandía cuadra. ¿ya? O sea, ¿dónde, dónde está la, la inclusión acá? Claro, entonces tú cuando llegáis al... Con un, el 20% siempre queda atrás. Entonces imagínate el 1%. ¿Ya? Mm. ¿Ya? Entonces el 1%, que son 180 mil personas en Chile, o sea, cuatro estadios nacionales de personas postradas, con llagas en su espalda, mirando el techo y si tiene una mosca en la nariz no se la pueden sacar. No puede hacen nada. ¿Cachai? No tienen una solución concreta para poder mejorar su calidad de vida. Y nosotros uh -huh. dijimos, ganamos un torneo en Estados Unidos, nos ganamos el Chairman, a nadie le importó, solo sus papás y su hijo, y es porque estamos haciendo las cosas mal, porque estamos haciendo cosas que a nadie le importa. Si tenemos la capacidad de ganar un torneo, ayudemos a las personas. ¿Y a, a quién ayudamos? A los que no se mueven, dijimos, y nos fuimos en esa en esa volada, ¿cachai? Dijimos, ya los que no se mueven inventamos el Overmind, y hoy día han pasado cinco años de desarrollo cinco años ni te cuento el pelo se me puso blanco ¿ya? el pelo se me puso blanco, en serio ¿ya? El, eh, fue un, un tema así como que tuve que armar Robotics Lab para tener el laboratorio para poder trabajar, porque el, nos tuvimos para eso que empezar a meternos en temas de marketing y otras cosas a aprender para poder entender, o sea, para poder tener la capacidad de poder hacer un proyecto de esta envergadura. Claro, claro. ¿Bien? O sea, porque entonces hacerlo una cosa, pero que llegue a todo el mundo es otra. Nos juntamos con las Naciones Unidas, fuimos a Austria, nos acercamos a Rusia, nos acercamos a Japón, a Taiwán, a Corea, a Estados Unidos... Hicimos una red global de muchas universidades, que ya tenemos 28 instituciones aliadas, y ahora, por fin, por fin, estamos a la P, yo creo que seis meses de tener las primeras 10 versiones beta. Oh, oh, buenísimo. Buenísimo. Mira, de, de verdad, te lo comentaba y el otro día, es como, súper es emocionante. Yo conozco eh, personas con, con, con problemas de movilidad, eh, y, y te das cuenta finalmente eh, que claro, es, es, es algo que, que da, da una impotencia porque no tienen una ayuda eh, especialmente el, el hijo de una amiga eh, él, él está postrado eh, y tienen que poner, bueno, él, él es bastante grande eh, es un adulto, el poki eh, y resulta que él para moverse o cambiarse cama o para asearlo tienen que tener una, un, un set de cuerdas y una. Y una claro, un, y un tema, Claro, o sea, y tú decís. O sea, ¿cómo? No, no. Y, y él te habla, igual todavía tiene conciencia, él tuvo un, un, un accidente en realidad. Entonces, eh, él puede conversar contigo, puede hacer un montón de cosas, pero, pero claro, no, no, no se puede mover. Eh, y es súper fuerte, y súper fuerte, sobre todo que es, eso que digan que chuta hay una idea, pero que tú decís, esto es, viene, lo trajeron, alguien lo trajo el futuro, y que finalmente no tenga el apoyo, porque es solamente el 1%, eh, de verdad, da, da, mucha, da mucha impotencia, da mucha, da mucha impotencia. Es como, yo creo que finalmente eso ayuda a que, que, que esa misma rabia te dé energía eh, para salir adelante, para, para apoyar esto. Que, que es algo que que tenemos que masificarlo, yo en re, en, cuando vi el, en el History Channel y de hecho yo te conocí ahí en el History Channel, cuando apareciste sí. en ese programa, bueno, y después decía uy, este, este compadre es chileno uy, a ver, y ahí empecé a seguir después Oye. cuando vi Robo One empecé a unir, empecé a unir, ¿cachá? entonces, mira, buenísimo cuando ya tenga, cuando ya tenga estos estos betas eh, juntémonos de nuevo, hagamos algo más eh, mostrémoslo esto se tiene que, se tiene que saber eh, para que llegue a mucha más gente, en realidad. Pero, ¿sabes sí. lo que también se tiene que saber? Uh -huh. Que la 8.8 fue crucial. Aquí todo el equipo, usted, Gabriel, Cachay, Vergel, porque cuando yo estaba parado, cuando en un momento dije, ya, estamos. Dije, dije ya, lo vamos a conectar al, a la nube, para tener GPS y la localización. Y alguien me dijo, ¿y si te hackean? Sí, pues... Oh, y me fui a la B, me fui a la B, ¿cachai? entonces tuve que aprender, empecé a aprender y acercarme a la ciberseguridad que no sabía nada, ya menos, o sea, de lo que sé hoy día, hoy día soy miembro de la 8.8, ¿no? pero producto que conocí a Gabriel por una casualidad, y eso me llevó, así como la vida, Diosito, me empezó a dar cosas, y, y, y empezamos a trabajar, y eso nos llevó a ir a DEFCON a, a, a Mostrar el overmind y después ser parte de la comunidad de, de, de cómo se llama de ciberseguridad y así empezar a entender cómo podíamos proteger al overmind. Y una vez protegido, ya hoy día estamos ya listos para poder. Ay, buenísimo. Entonces, aquí hay un tema que nos une más de lo que te imagináis. Y, y, y, porque, y ahí dijimos esa vez, los hackers y los robóticos unidos. ¿Qué más sí, tremenda potencia De hecho, yo todavía me, me acuerdo también Esa vez que eh, Luego finalmente apareciste En una de las 8.8 eh, Te presentaron también como miembro eh, Bueno, yo finalmente entré como miembro el año pasado recién eh, Pero esa vez te di como público O sea, yo estaba como público eh, Y llevaste el Overnment al teatro, en ese tiempo estábamos todavía en, en manera presencial en el evento y dije, bueno, porque una cosa es, claro, ver un video que todo se grabó que, que tú decís, bueno, hay un tema de edición que se eligieron las mejores imágenes y, y, y pusieron solamente cuando funciona eh, a ver qué va a pasar ahora y, y verlo ahí en vivo fue impresionante, fue impresionante o sea, de verdad es un invento traído al futuro eh, y, y, y se agradece muchísimo eh, que tiene un, un aporte social eh, y sobre todo al, a ese 1% que nadie considera que, que le llaman muchas veces lo, los invisibles no, sé? sí esto es todo un tema eso nos ha llevado a muchos caminos porque el overmind generó un input que yo me tuve que replantear todo, o sea, tuve que empezar a desarrollar más inventos para poder financiarlo tuve que empezar a desarrollar, a vender robots para poder financiar la vida, ¿no? El día a día. Claro. Y, y, y, y el Overmind me comía, me comía, ya hemos invertido casi medio millón de dólares de nuestro bolsillo, ¿ya? O sea, de todo, de todo lo que... Imagínate, ma, imagínate y ya por fin tenemos ese conocimiento, logramos bajar los costos y ya lo dimos vuelta y... Tenemos una noticia muy pronto que le vamos a dar que tiene que ver con un derivado de Lorman y es que logramos, no le voy a decir cómo, pero logramos traducir las emociones cerebrales de las personas con parálisis cerebral a dos. Oh, me mataste. Loco. Entonces, me mataste. mira, ya se los voy a mostrar. Eh, llevamos dos años trabajando en esto. Eh ya les voy a contar lo que lo que logramos hacer así una cuestión así ¡fua! sin romper nada así wow, pero ¿sabes? eso sería imagínate es que, es que... Me, me pongo me pongo en, en, en, en la ropa de estas personas que, que, que tienen que, que, que tienen familiar con acb o algo así y, y claro no se pueden co eh, comunicar o a lo mejor mueven un dedito pero bueno ese dedito qué, qué querrán decir mm. eh, están, no, es no, están que, atrapados su cuerpo, o sea... Bueno, y ya desbloqueamos eso eh, y estamos a, muy pronto a contarle cosas buenas, ¿cachai? y invitarlo también a apoyar eh, porque también entendimos cómo hay que hacer las cosas eh, así que nos ha permitido tener varios desarrollos varios avances eh, y bueno, y llegar también a hacer amistades bien fuertes, por ejemplo, logramos eh, estar con Rusia uh -huh. eh, el Robotics Lab tiene un acuerdo con la Federación de Rusia o sea, la wow. Federación de Rusia y el gobierno chileno firmaron un acuerdo ya Una, en la comisión mixta que dice que Robotics Lab en Robotics Lab se depositan las tecnologías avanzadas rusas para resolver los problemas de la humanidad entonces oh. yo tengo acceso a todas las tecnologías y también para formar dar becas y por eso mandamos a dos niños eh, a, a Rusia a estudiar la ingeniería en la, la Universidad Aeroespacial, ingeniería de mantenimiento de naves espaciales. Entonces, y estamos en esa jugada, y lo mismo con Japón, ya lo habíamos hecho con Estados Unidos, estamos con Taiwán y Corea, haciendo eso, entonces, a generar unos puentes de amistad y de trabajo, ¿ya? Que nos permiten avanzar mucho más rápido y darle acceso a todos los que nos están mirando para que sepan. Que Chile tiene esa capacidad. ¿ya? Ahora, sí. tiene que ocuparla porque si las capacidades no se ocupan, se pierden, ¿cachai? Entonces, entonces, hay que ocuparla, hay que estar allí. Y una forma que nosotros tenemos para hacer esto, para reunir este talento y estas ganas, es la RoboOne, ¿cachai? Sí. Fumar apoyando de como queráis, ¿ya? Eh, y, y ahí, de manera entretenida, podemos seguir avanzando y coordinando nuestras actividades también. Y en la 8.8 también. Sí, mira, buenísimo. De hecho. Justo ya que estamos hablando eh, de la ROW One. Tenemos justo acá, lo estoy viendo, en la sala de espera. Lo, lo voy a subir acá para, que, para conversar eh, con él. ¿A Matías? Eh, sí. Así que, ¿Eh? don Matías, eh, bienvenido. Pero te parece. No sé si nos logras escuchar. Al menos no te escucho. Sí, mira, justo abajo, en, eh, en el software, te va, te va a pedir seleccionar el micrófono. O a lo mejor no le pusiste permitir. Te va, te va a decir si puedes permitir compartir la cámara y el micrófono. Creo. Bueno, estamos bueno, en vivo y en directo. Pero yo antes que, mientras Matías se, se prepara, ¿Sí? ya... <coughs> eh, yo les quiero decir que Matías es un campeón, ¿ya? Es el campeón de la Rogue One, y no solo este año, sino que también años anteriores, eh, ha logrado así poder llegar al más alto nivel de Chile y programar su robot de la mejor manera, eh, y lograr este acontecimiento, eh, este hito, digamos, de, de este chileno que ahora se está preparando, y justo también eh, con Alice, que está... Eh, en va a entrar en cualquier momento eh, que, que también es un equipo novato porque eh, Matías ya lleva años eh, un par de años, tres que no, bueno, nos va a contar con mayor detalle eh, ¿ya estáis listo Matías? el audio no, no se te no, escucha no, lo tiene abajo <risa> y, pero mira, vamos está, Alice, sí. Alice está entrando también dale mira Matías. Eh. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ya, ya, ya. Eso era, ahora sí, a ver, déjame conectar. Porque escucho un poco bajo Voy a conectar el parlante. No, te escuchamos, Pero te escuchamos. Ya. Y, y si estás con otro, hágalo, escuchamos Sí, te podría poner con audífono. Vale, vale. Dame un minuto y busco el audífono. Dale, dale. dale, dale, Rubión, dale. Normal. Y ahí lo vamos a dejar que, que arregle. Pero, claro, buenísimo. Y eso, eso es lo, lo otro también. Eh, las primeras veces que vi la Rogue One, siempre miraba trans, la transmisión y siempre veía... Eh, y yo imaginaba que, que quien ganaba era solamente el piloto y que no había nadie más atrás. Pero en realidad es un, es un equipo tremendo. O sí, sea, es un equipo. Sí, ahora, ahora uh -huh. nosotros fomentamos que sea un trabajo colaborativo, multidisciplinario, porque en realidad es mucho más que solo programación. Al principio, claro, tú dices, ah, ya, mira, armado, programación, sí, soy informático, perfecto. Pero después te empieza, oye, mira, tengo problemas con el motor, el torque y la batería, o la inercia. ¿Cómo veo la inercia? Ah, y ya, <risa> Entonces, claro, podía explorar y aprender, pero ahí entra el mecánico, ¿me entendí? ¿Ya? y después vamos, vamos a pasar al siguiente nivel, que vamos a empezar a fabricar nuestros propios robots en Chile, que estamos ahora preparándonos en SolidWorks, en herramientas de diseño, ¿ya? entonces van a entrar otros profesionales también en la ecuación, cuando tengamos otro tipo de problemas de materiales, de, de, de, para, y, y técnicas para poder modelar, o fabricación digital avanzada, o me, mecanizado, eh, doblar los aluminios no es tarea fácil, y la precisión de corte, Waterjet. Entonces, básicamente, son altos conocimientos que se empiezan a sumar eh, en este tema. Y cuando pasemos también a la siguiente categoría, porque hoy día estamos con la categoría Robo One y la Robo One Light, que es menos de 3 kilos y menos de kilo y medio. Uh -huh. Hay otra categoría que está en Japón y no la hemos todavía implementado en Chile, que es el robot autónomo. Uh -huh. Y eso significa procesamiento de imagen, navegación autónoma y otros. Y otras artes oscuras y, y, y hierbas también. Sí, buenísimo. Mira, eh, ya, a ver si puedes, si te escuchamos oh, ahora, eh, Matías. ¿Te podría escuchar mejor? Sí, perfecto. Genial. Ya, perfecto. De hecho, mira, eh, vamos a subir a los dos al mismo tiempo. Tengo a alguien más acá. Eh, vamos a subir a. A Alice, la campeona. Alice. La, la, sí. pilota, la pilota de de San Carlos Boquindo que es un aplauso para ella, porque equipo novato, rookie, rookie, recién este año, un mes antes, se prepararon, trasnocharon y lo lograron y obtuvieron el segundo lugar en la Robo One Chile, así que un hito fantástico, así que... Oye, ¿as un mes antes. Sí, <risa> sí lo lograron. Sí. Bueno, bien, bienvenido, bienvenida. Eh, bueno, en realidad... Primero que todo, felicitaciones, ¿ya? Eh, felicitaciones por, por haber ganado, por el, por el esfuerzo. Eh, y nada, me, me gustaría saber, eh, así como yo hablaba con, con Rodrigo, de cómo iniciaron esto, que, qué los motivó. Eh, y los pormenores, sabemos que esto es como cualquier eh, deporte y obviamente hay, hay frustración, hay, hay desafíos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para ustedes hacer todo esto? Bueno. Eh, al principio no recuerdo cómo fue que llegamos a la competencia, a tener la opción de, de competir, pero eh, lo que recuerdo es que bueno, al principio había cierta eh, bueno, motivación por, por participar en algo nuevo. Eh, muchas de nosotros nos gusta este tema de la robótica y esta oportunidad fue, fue interesante. Y al principio había un poco de miedo por... Como, echarse los servos, por ejemplo, o que no haberlo construido más bien. Y, y bueno, estuvo eso por un momento, pero después ya que agarramos onda, ya, ya se hizo fácil, la verdad, y, y ya ahí ya despegamos. Y no, pasa lo que pasó. Buenísimo. Oye, todo esto de, de cómo la manipulación de los servos, todo eso lo aprendieron eh, de antes, lo aprendieron junto al equipo de la Rowan. ¿Cómo? Porque son conceptos finalmente que son, son nuevos. Sí, sí son todos conceptos nuevos, pero en el... nosotros antes trabajamos con Arduino y con, con Lego, entonces ¿Ya? no nos resulta tan, tan extraño el, el tema de la, de la robótica, eh, al menos para los que somos de, de tercer año. Los de primer año, eso sí que entraron como de, de lleno a un mundo nuevo, pero nosotros ¿Ya? teníamos un, al menos los conceptos por ahí andando. Eh, yeah. la verdad es que se nos dieron capacitaciones de todo eh, tenemos un drive de la comunidad en el que hay mucha información todo al alcance de la mano está está todo fácil como para seguir en realidad no es algo tan complicado como se puede ver desde afuera claro de hecho conver eh, conversábamos también con con rodrigo hace un tiempo atrás que toda la información está en japonés como claro. Ahora es ¿Cómo? español, es que ese es, es el punto porque nos tocó transformar las cosas de los manuales de japonés a inglés, inglés, español, y eso sí. permitió acortar y acelerar esta transferencia tecnológica. Yo no sé, tú, tú Matías viviste desde antes esto, ya eres un, como de los más antiguos acá, y yo no sé cuál es el secreto de tu éxito, pero lo has logrado más de un año consecutivo. Sí, o sea... Eh, hasta además decir de que también pasamos casi por lo mismo que pasaron ellos. O sea, tuvimos y quizás un poco menos tiempo. O sea, fue una cosa de una semana a props para poder aprender todo lo que sabemos hasta ahora. Pero tampoco eh, fuimos, cada uno se fue, eh, digamos, eh, involucrando en diferentes temas para llegar a, al resultado que hoy, que hoy en día tenemos pero es un mundo muy entretenido, muy fantástico, y, y no, o sea, darle la invitación a todos para que participen, porque es súper entretenido vivir esta experiencia. Oye, mira, y en tiempo, ahora en tiempos de COVID, finalmente, ¿cómo, cómo lo han hecho para, para juntarse? ¿Fue un desafío para ustedes? Eh... O sea, claro, en esta ocasión lo tuve que hacer solo yo en mi casa, porque... Eh, uno de los chicos estaba ahí, eh, digamos, con un examen a la espera del resultado, entonces no nos quisimos arriesgar y tomamos recuerdo y, y lo tuve que hacer en mi casa solo, pero resultó bien y, y habíamos, ya teníamos algo avanzado de, de, de que estuvimos practicando veces anteriores. Ya, buenísimo. Mira, Peta, vamos a compartir. Esta es la noticia que salió en, en Chilevisión sobre la ROW One. Y mira, hay, hay, otro, hay otro tema bastante, bastante importante que, que no se considera, creo yo, parte de la robótica sí, pero sí es parte de, de la competencia. Que es el factor de los nervios. O sea, yo ya, ya me di cuenta ahora. Eh, en los comentarios que hacía Rodrigo, también la Rowan, que decía, oye, eh, lo más probable es que dieron las preparatorias y todo, pero al momento de falla. O sea, ¿qué hago? Parto de nuevo, me quedan un par de segundos, porque es súper acotado el tiempo, son un par de segundos para un movimiento, para otro movimiento, y, y tengo que decidir qué movimiento hago para, para anotar los puntos. Claro. O sea, mira, yo voy a comentar algo que me pasó. El día jueves, en la madrugada, bueno, el día viernes, en la madrugada, pasó de que él estaba todo listo para la competencia, tenía todos lo, los movimientos ya diseñados, y pasó de que se me soltó un, una pierna. Y, y, y el robot caminaba y se caía. Y yo y no sabía dónde era, dónde venía el problema. Bueno, de las piernas venía, pero hay que buscar en cuál de todos los servos estaba el problema. Y a las cinco y media de la mañana encontré el problema y a las seis y media ya me estaba costando para estar disponible oh. a las nueve. Entonces, <ríe> ahí entre todos llamando de por qué no me conectaba, no, fue un, un caos, pero se <ríe> logró y, y salió bien hasta el momento. <ríe> Oye, buenísimo, súper buen eh, mérito en realidad, imagínate, eh, tú en realidad usted que... Están estudiando, ya terminaron, estudiaron informática o robótica, no, algo. Estamos estudiando todavía, estamos en cuarto año ya. Ahora ver la, la tesis y, y la práctica profesional, pero ahí estamos. Ya, pero ¿qué, qué carrera están estudiando? Oh, justo, justo lo perdí. Eh, ah, entiendo que son sí, ingeniería civil, que civil, ingeniería civil, eh, peguen, informática. Y tú, Alice, ¿en qué estás estudiando? Informático, ingeniería informática, ingeniería en informática. Está buenísimo. Estar en el Duoco, ¿no? Sí, sí. Está ah, buenísimo. Somos todos del... Yo también estudié en el, en el Duoc. Yo estudié ingeniería en conectividad de redes ahí, la CEO de Antonio Vara. Así que. Increíble, <risa> Qué bueno, qué bacán, Duoc. El, el... Y también el CIT, que es el Centro de Innovación sí. y Transparencia Tecnológica. Yeah. Que ha hecho posible todo esto y se la ha jugado en este torneo y tener robot disponible para los alumnos, así que, claro, que... es una inversión que tienen que hacer ellos también, así que se los juegan Oye, buenísimo. Mira, eh, voy a voy a recoger un, un par de comentarios de acá que he ido viendo en el, en el chat. Eh, por una parte no, nos saludó este Ragnarlot este es Gabriel. Así bueno. que te mandó un hola hoy, un, un grande rock. Eh, ahí, mira, tenemos un comentario acá de Romina, a mí se emociona mucho escuchar por las cosas que están trabajando y orgullosa que un chileno luche por ese bueno, 1%. ¿Ya? Mira, aplausos por acá, así que... Eh, nada, pues mira, fe, eh, felicitarlos. Eh, pucha, le vamos a hacer seguimiento. Eh, de verdad, estoy súper entusiasmado con con participar sí. en la Road One, eh, vamos a ver si el, el, el próximo año eh, puedo puedo estar ahí. De hecho, Gabriel ya participó en la... En la sí. Desde una, el principio, sí. Sí. el año pasado. Sí. Y en noviembre viene la siguiente fecha, así que los equipos se preparan para noviembre, el Road One Latinoamérica que en la última semana de noviembre... Sí. Eh, pero el próximo año, o sea, el que gana primero, el que gana en noviembre, el RoboWare Latinoamérica, se va a Japón con un pasaje en avión pagado. Buenísimo. Y el año pasado ganó y no pudimos ir, el antepasado también ganó y no pudimos ir, entonces vamos a ir tres campeones. Van ah, a ir la ya, delegación sí. en marzo al Torneo Mundial, al World Championship en Japón, ¿ya? A competir bacán. Así que va a ser una gran delegación chilena. Eh, y eso en noviembre que se determina a este campeón eh, ese es como el gran premio de la Robo One ¿cachai? Eh, ahora el próximo año para llegar al latinoamericano tienes que pasar por el chileno y para pasar por el chileno para llegar al chileno tienes que pasar antes en una serie de torneos y actividades que te dan puntos ya como la Liga ya y si no puedes entrar al chileno pero Tienes que cumplir la vara alta que... que pasar. Ay, ay, ok. Oye, pero... ¿no? Pero buenísimo el tema ya de ir a una comisión. En general... Eh, bueno, Rodrigo, tú has ido a Japón bastantes veces. No sé si... Alice y Matías han ido antes a Japón. ¿No? Nunca. No. <risa> no se me pasó en la cabeza haberlo hecho tampoco. Uah, imagínese con ese, con ese... Con ese... ¿Cómo se llama? Con esa motivación... Wow, no y aparte que el torneo llegamos a Tokio, pero el torneo en Kobe y Kobe son como 300 kilómetros. Entre en bala yeah. que está al lado de Kioto. Ya entonces pasamos a Kioto, llegamos a Kobe y Kobe es como la ciudad de los supersónicos. Wow. Esta isla que está construida en el Museo de Ciencia y Tecnología de Kobe, ella es así: ya basta, ya basta, <risa> basta, paren, <risa> paren de noche. Esa cuestión es como. Alucinante los capos después de cada torneo hacen un banquete de comida exótica no sé. Ya. Oye si necesitan a alguien que les lleve las maletas aquí yo me ofrezco. Es increíble. Le llevo las piezas no se preocupen yo no, no molesto. la botella de vino. De no, que no, con todos los regalos y puro vino a los capos. Listo en mi maleta tira la botella no me hagas he la culpa a mí. Oye, ya buenísimo, oye mira vamos a ir cerrando eh, le doy las gracias eh, en realidad por, por la participación por, por haberse sumado muchas felicitaciones por los logros que han tenido eh, de verdad son un ejemplo eh, para, para esta nueva generación y para las actuales ya que finalmente esto no tiene nada no tiene edad, así que sobre todo sobre todo decir eso Pueden ser eh, equipos eh, de, de cualquier género, de cualquier edad. Entonces eso también me, eh, me parece súper bien, me parece súper bien. Eh, así que mo motivar a las personas, ya, ya dimos el dato, lo vamos a repetir nuevamente. Quien quiera iniciar en este mundo eh, de la robótica, la RoboOne, paso número uno, tienen que entrar al Discord de la RoboOne. ¿Ya? ya lo dejamos acá en el chat, pueden subir el historial. Eh, y va, van a ver finalmente el link para que eh, se unan a este servidor, ¿ya? Y van a encontrar a Lisa, Matías, Rodrigo, para que puedan comentarle, pedirle ayuda, a ver más, más experiencia. Así que, mira, ahora en realidad, ¿cuándo dijiste, ¿En noviembre? Sí. Eh, ¿qué, qué, fecha, ¿Qué fecha específicamente? La última semana, y es que la estamos jugando, tenemos como inicio, si la última semana de noviembre, la primera de diciembre, en realidad. Ah, perfecto. Perfecto. estamos ahí estamos ahí todavía no calzamos la fecha final por viendo el detalle de covid y, y todo eso porque en una esa eh, dios mediante lo hacemos presencial entonces ah, sí. Sería fantástico y tenemos unas ganas de escuchar cómo suenan los metales, ¿cachai? Sí, <risa> chica, no sé, claro. Sería fantástico, sí. sí claro eso. No, buenísimo. Mira, entonces ya... ¿Cómo vamos? Puede ser que sea presencial. Bueno, puede ser, no. Por eso estamos ahí jugando con la fecha. Tienes sí. que ponerse todas las ah, vacunas ah, para <risa> <risa> mezclarlas todas. <risa> Claro, vamos, como sea, pero, pero vamos, el cóctel de vacuna, pero vamos a la hueva. No, mire, de hecho, ojalá tengamos súper buenas noticias. Eh, si en esa fecha quizá, quizás podríamos eh, reencontrarnos y hacer algo similar a fin de año. Hagamos el último Pitap del año eh, y ya finalmente esperemos ya con súper buenas noticias ya de, del equipo de Chile. Así que no sé... Si alguien más, yo eh, con, con, con esto ya me despido. No sé si quieren hacer algún último comentario, agradecimiento. O sea, eh, más que o sea una invitación a, a todas las personas para que se vayan sumando a, esta, a, este, a este nuevo mundo, por así decirlo, a la nueva actualidad. Y, y si no tienen el robot, pueden hacerlo con el simulador, que es básicamente lo mismo. Pueden ir adelantando material de estudio, por así decirlo, y, y nada o sea que esto siga y, y sigamos todos con, con, la, con el mismo entusiasmo y eso buenísimo buenísimo sí, es buenísimo. verdad se hace falta motivación para poder aprender buenísimo Rodrigo y Cristian mira lo que pasó este es como lo que ha pasado con la Robo One que dijeron en el grupo de trabajo que tenemos decía que se había transformado ya como una familia porque los equipos todos se ayudan entre sí, distintos equipos que después compiten, pero antes de la competencia se ayudan para que todos estén en el mejor momento antes de competir, ¿cachai? Entonces vaya a ver en el claro. grupo que los equipos contrincantes se están ayudando. Oye, mira, me falta. Ah, no es así, es de esta forma. Y van avanzando para que el momento de la justa, del, del encuentro, estén todos en su mejor momento. Y eso es algo que, que ha pasado y se ha generado. Y me enorgullece muchísimo y la invitación a todos que sean parte de la familia de RoboWAN y vayamos avanzando juntos, acortando esta brecha tecnológica y desarrollando nos y a todas las personas. No, buenísimo. Oye, felicitaciones también eh, nuevamente, Rodrigo, y darte las gracias. Eh, de verdad, un agrado conversar con ustedes. Eh, sobre todo, ahora, ahora encuentro como que fue ya la guinda a la, guinda la torta, las conversaciones que tuvimos previa para organizar sí. esto. Eh, muy entretenido vamos a ver si finalmente me puedo unir a esta, a esta familia eh, por último mirando usted ya es parte Pero de, la familia, por gracia, parte de la familia Cristian. Muchas gracias la 8.8 es la familia misma así que estamos sí. ahí los mismos sí, buenísimo bueno tiene que ir a visitar ya... tiene que ir a visitar sí, no si sí, de hecho apenas, apenas se vuela ¿eh? sí, quiero, quiero ir a ver eh, finalmente estar ahí en privarme porque ya eh, como les digo ma, eh, es un deporte eh, sí. y todo el deporte se vive de, de cierta manera o sea hay nervios como los comentábamos eh, y hay una adrenalina y una alegría en realidad de que para bueno, que, que gane finalmente todos ganan ¿cachai? pero pero se pasa súper bien ya así que nada pues, vamos cerrando ahora darle las gracias a la gente que estuvo viendo ahora el vídeo va a quedar eh, arriba en el canal de YouTube, que es por, de la 8.8, donde estamos saliendo ahora. Así que muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo de Meetup el próximo fin de mes. Así que, nada, muchas gracias a todos y buenas noches. Chao, bueno. chao.